¿Qué tal amigos aficionados? Un gusto enorme, ya lo saben, saludarlos a través de nuestra señal, la señal de www.patorojo.com. Hoy que estamos en la último, el último fin de semana del mes de mayo, estamos terminando ya el quinto mes de este 2014, qué rapidez a la misma velocidad que corren los autos y los pilotos de Love Roll. Parece ser que así también está transcurriendo este 2014. Así que un gusto, ya lo saben, como siempre saludarlos, recibirlos aquí en la cabina del Pato, aquí en todo lo que tiene que ver con el automovilismo fuera de camino, en todo lo que es la voz latina del del a -Roll a nivel nacional, a nivel internacional y que bueno pues hoy nuevamente tenemos bastante información que compartir con todos ustedes me parece y para abrir boca es eh, indiscutible tener que señalar lo que ha sucedido el día de ayer, la jornada despertina del día de ayer en Indianápolis, en este cereal norteamericano a cargo de Robbie Gordon que anteriormente se llamaba Stadium SuperTrack y que ahora se llama Speed Energy Formula A Road y que ayer celebró su ronda número 4 en un escenario que es histórico para el automovilismo este fin de semana Indianapolis es la verdad, la locura total, como cada año sucede cuando reciben la Indy 500, que se va a correr el día de mañana domingo, pues todos estos días, de hecho desde el lunes de esta semana que eh, comenzó, la verdad es que Indianápolis es un hervidero de gente, hay miles y miles de aficionados que viajan de diferentes estados de la Unión Americana y también de otros países, para disfrutar el gran espectáculo que es la Indy 500, los mejores corredores de ese serial, y que bueno, abrió este gran escenario como es el Indianapolis Motor Speedway el viernes, es decir la jornada de ayer, con este espectáculo con 10 de los mejores corredores de Speed Energy Formula Off-Road, y ahí... Llegó a imponerse un joven de 19 años, orgullosamente mexicano, Abdalí López. Él es hijo de Juan Carlos Elpín López, corredor que muchos de ustedes seguramente lo van a identificar rápidamente porque está participando en el serial de SCORE, en la temporada de SCORE. Y ya ha tenido oportunidad este joven muchacho de 19 años de participar al lado de su padre Juan Carlos en varias de las grandes actuaciones que ya hemos tenido oportunidad de disfrutarlo. Pero ayer me parece que Abdalí se gradúa dentro de las grandes ligas del automovilismo en esta especialidad del off-road al llevarse la victoria en esta ronda número 4 del Speed Energy Formula Off-road. Fue tercer lugar en, la primera, en el primer hit es decir, también logró colarse al polio, el primer hit se lo llevó a Robbie Gordon, que es además el titular de este serial, y en la segunda eliminatoria se impone el mexicano de Tecate, Baja California, Abdalí López, que está corriendo con el número 18, y en el overall, es decir, en los resultados generales de la jornada, termina siendo el número uno, así que, de verdad, felicidades por este gran triunfo mexicano, del off mexicano, por este triunfo para Baja California, que siguen demostrando los de la península, que son indudablemente la fuerza más poderosa en México, Dentro de esta especialidad del deporte motor, Adalí López se lleva la victoria general, segundo lugar para Keegan Kincaid y tercero para Jerry Brooks, así que la sangre joven imponiéndose en este serial, mandaron hasta el cuarto lugar a Robbie Gordon en la clasificación general, se quedaron en las últimas posiciones dos corredores de mucha experiencia como son Robbie Pierce y Charles Dorons, así que pues ni hablar, los jóvenes son los que están mandando en este momento. Dentro del automovilismo, dentro del deporte motor y particularmente dentro del off Así que, pues eh, mejor noticia, no podíamos eh, elegir para abrir boca en este sábado con esta victoria extraordinaria de Abdalí López. Si quieren saber más detalles de lo que sucedió en la jornada de ayer, habrá que ingresar al portal de Speed Energy Fórmula Off-road para que usted vea las imágenes. De hecho, se transmitió ayer en online, en vivo fue la transmisión alrededor de las 3 y media de la tarde, hora de Indianápolis, las, las 2 y media de la tarde, hora de México, la capital, y más o menos la 1 y media, tiempo local en Baja California Sur, en gran parte de la costa del Pacífico. Así que si usted quiere saber más, pues puede ingresar al portal de Steve Energy Fórmula Offroad. También dentro del plano internacional comentarles acerca de lo que está sucediendo con Score este fin de semana, también habrá actividad, eh, están ya prácticamente los últimos días de los recorridos para la edición número 46 de la Internacional Score Baja 500 y que bueno, este fin de semana... También en Senada y todos sus alrededores seguramente estarán vestidos de gala porque tendrán la visita de una gran cantidad de las grandes figuras que van a estar presentes del 5 al 8 de junio en la realización de esta carrera que es la tercera fecha de la temporada 2014 luego de que se ha celebrado ya en score la primera carrera del año, que fue la de San Felipe 250, y luego en el mes de abril tuvo lugar también eh, la Imperial Valley, la primera ocasión que se realiza esa carrera, y que bueno, ya lo comentamos, la semana pasada tuvo una sensible caída de corredores en las estelares, clase 1 y clase Trophy, pero estamos hablando ahora de que se deja venir la baja 500, y el número de corredores se fue hacia arriba, ya son cerca de 30 los corredores que están registrados y seguramente habrá de incrementarse la lista conforme se acerca la fecha, creo que una de las cosas que todavía eh, no se empareja con lo que sucedió el año pasado es que la baja 500 del 2013 registró 8 equipos mexicanos, hoy solamente están registrados 3, está el caso de Gustavo Vildósola, Juan Carlos López, que seguramente será muy atractivo para toda la gente de Ensenada darle una cálida recepción a Abdalí López, que ahí estará con Juan Carlos para felicitarlo personalmente por esa gran victoria obtenida el día de ayer. Y el tercer equipo mexicano es eh, un conocido de Baja California Sur, de Sinaloa, de Culiacán, pero ha hecho gran parte de su carrera de long road en la media península. Lo referimos a José de Jesús El Mayo Flores. Así que son de los eh, equipos mexicanos que están registrados para participar en la edición. Número 46 del Score Baja 500 Así que eso es lo que hay en esta actividad Para este fin de semana En Senada, pues estará recibiendo a muchísimos Equipos para los recorridos De la ruta de la edición 46 Del Score Baja 500, ya lo sabe La ruta se invierte, ahora van a correr En el sentido contrario Y que bueno, eso también le da un cierto Atractivo, toda la fanaticada se va a mover Seguramente para el lado de la Costa, la Costa del Pacífico Para darle seguimiento A todos los equipos que estarán participando en la próxima del próximo 5 al 8 de junio así que eso es lo más importante lo más relevante que tenemos a nivel internacional Y dentro del plano nacional, pues tenemos actividad, habrá actividad de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo Fuera de Camino, se estará celebrando en un escenario en Aguascalientes, de acuerdo a la información, pues habrá un total de 24 eventos eh, el día de hoy, hoy sábado se estará corriendo la actividad allá justamente en, en Aguascalientes y que bueno, ya sabemos que aunque están todavía un punto a, abajo, es decir, todavía el off-road de nivel central a nivel centro de la república no se empareja todavía con el off-road que se está corriendo en Baja California Norte en Baja California Sur y que bueno también nosotros los de la península pues todavía nos falta un poquito para poder equilibrarnos con lo que está sucediendo con el off-road de los Estados Unidos que sería el máximo referente en lo que se refiere a calidad de corredores en lo que se refiere al tipo de vehículos con el cual están participando pero bueno este fin de semana se va a llevar a cabo pues la segunda fecha de este campeonato es un circuito que se localiza sobre la carretera al aeropuerto dice la información que está a la altura del tanque de los jiménez kilómetro 6.2 y así que pues habrá una gran actividad el día de ayer hubo sesión de prácticas en este mismo escenario hoy habrá actividad desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde y que bueno pues seguramente habrá representantes de diferentes estados de la República Mexicana, la mayor parte de ellos seguramente de la Región Centro. Uh, hubo actividad allá en Puerto Peñasco también, donde los triunfos para la segunda carrera del Campeonato a cargo del Southern Arizona District Racing, se lo llevan eh, por un lado Scott Fluhanty en autos, mientras que en la categoría de motos se impone Willy Evans. Un total de 30 corredores los que estuvieron presentes en esta actividad celebrada. Allá en Puerto Peñasco, un destino turístico que también se viene empujando y que también están eligiendo las uh, uh, autoridades de este lugar, pues uh, el off-road como un uh, atractivo más para poder llevar turistas a este destino de playa y que bueno, ahí va poco a poco, este campeonato la verdad es que no tiene muchos años, es uno de los campeonatos más jóvenes en la República Mexicana, y que ahí va poco a poco, de hecho la mayor parte de los equipos que participan son de origen norteamericano, de los estados de Arizona, de California, de Nuevo México, de los estados, eh, eh, rondan por supuesto esta zona de Puerto Peñasco está pues muy al norte del estado de Sonora y no queda efectivamente muy retirado del estado de Arizona, así que se celebró ya la segunda fecha, la tequila 150 es el nombre de la carrera, una carrera de ruta un total de 30 corredores y le repito los nombres de los ganadores Scott Fluherty tío en autos y Willy Elan se lleva la victoria en las motos esa fue la actividad que tuvo lugar allá justamente en, en Arizona Zona habrá actividad, pero eso para el mes de agosto. Allá una carrera de ruta en el estado de Jalisco. Un saludo, por cierto, a Yair Arias, que es eh, el responsable, es el eh, directivo, el principal organizador de este evento que tendrá lugar del 1 y 2 de agosto. Allá en el estado de Jalisco, en Unión de Ayutla, es más o menos la realización de esta carrera, la Cascabel. Y que bueno, la verdad es que también está esperando que acudan. Y que respondan a la invitación, muchísimos de los equipos que están en diferentes estados de la República Mexicana. Así que conforme se vaya acercando la realización de esta carrera, pues ya iremos también ampliándole los detalles acerca de todo lo que estará sucediendo. Por lo pronto, si usted quiere saber más de la competencia, pues busque en Facebook personal de Yair Arias y ahí podrá obtener también todos los eh, informes, los datos correspondientes de esta carrera, la Cascabel Unión de Ayutla, que se va a celebrar el día 1 y 2 de agosto de este año. Y bueno, y nos remitimos también a la información que hay a nivel local, está moviéndose muy fuerte para este fin de semana, tenía que haberse llevado a cabo una carrera del campeonato que integran la Asociación Estatal de Automovilismo, El Pato Rojo, la organización Pro Baja, y que desafortunadamente ha tenido que ser reprogramada, se ha suspendido para este fin de semana, de acuerdo al comunicado enviado por Fernando González, mejor conocido como El Gonzo, en el transcurso de la semana, pues se eh, indicaba que la carrera no se cancela, se suspende, se, se pospone, y da a conocer eh, los motivos para tomar esta decisión, parece ser que le cerraron, algunos tramos de la carrera, ya fue realmente muy complicado poder resolver eh, con maquinaria para poder buscar una ruta alterna y ante la inseguridad que eso pudiera provocarle a los corredores en su participación, pues el club San José A.C., que es el responsable de la carrera, ha tomado la determinación de posponer este evento. eso no es nuevo, desafortunadamente son cosas que suceden, son, forman parte de esa disputa que se ha dado por el control y la manipulación del automovilismo subcaliforniano en los últimos años como pues hay este tipo de acciones en donde se busca perjudicar al que está organizando el otro serial y con ello pues eh, demeritar su trabajo ante patrocinadores, ante corredores, ante los mismos aficionados y esto es lamentable, la verdad es que esta es una vieja práctica, es una práctica muy añeja y que han tenido participación lamentablemente todos, es decir, aquí en esta historia de perversiones y de maldades, no hay nadie que pueda levantar la mano y que pueda decir yo soy inocente, yo jamás he participado, no, la verdad es que esto mismo lo han provocado quienes han sido en algún momento organizadores de carreras, el buscar cómo afectar al que va a organizar la carrera en turno para, le repito, pues dejarlo en mal, han hablado, se han dado a la tarea de hablar con propietarios de ranchos para que les eleven esas cuotas de repente se empezaron a dar cuando esto fue una práctica muy divertida hace muchísimos años en donde los propietarios de giros, los rancheros con toda la inocencia, con toda la falta de mandad, pues les permitían a los que organizaban carreras cruzar por diferentes terrenos hoy en día no, gracias le repito a esta misma actitud que tomaron muchos que organizaban carreras, yendo a decirle a los propietarios de los ranchos o de los eh, terrenos por donde debían pasar las carreras Que les cobraran, que les pusieran cuotas a ellos mismos Sin percatarse que ellos el día de mañana También iban a hacer uso de esos mismos eh, trazos de camino Y que bueno, pues también esa práctica Se iría quedando como sucede hoy en día Que ya cualquier eh, ofrecimiento que se les haga No satisface las ambiciones de quienes eh, Les toca en suerte tener su terreno Por donde vaya a cruzar una carrera Y pues ya se va corriendo la voz entre unos y otros Así que hoy en día todo el mundo sabe que pueden cobrar por dejar pasar una carrera y eso le repito fue algo que los mismos organizadores de carrera fueron eh, provocando con el paso de los años en ese afán de dañar, de lastimar de hacer quedar mal al otro y tratar de alguna manera de obtener algún beneficio así que desafortunadamente esto no es nada nuevo esto es algo que ha sucedido a lo largo de la historia del off-road en Baja California Sur y que seguramente continuará sucediendo y que es como una pie puesto sobre el pescuezo del Avrol y que seguramente habrá de impedirle por hoy y por mañana y por muchísimos años más que LoveGood realmente pueda llegar a convertirse en una oferta seria para patrocinadores cada vez más importantes. Se han venido acabando con el curso de los años gracias a este tipo de actitudes, gracias a este tipo de acciones, así que es más o menos una manera muy general de poderle explicar a usted lo que ha sucedido con la suspensión de esta carrera, los barriles Visual Challenge que tenía que llevarse a cabo este fin de semana, que forma parte del calendario de la Asociación Estatal de Automovilismo y que por lo pronto queda con la expectativa de no saber por ahora cuándo podrá llevarse a cabo. a nivel local, está programándose está calentándose ya la realización de la siguiente carrera del otro campeonato de la asociación de pilotos que será la Coyote 300, una carrera tradicional para el mes de junio y que estará celebrando su vigésimo aniversario y que seguramente habrá de tener como sucede todos los años, un gran éxito porque es una de las carreras más gustadas más tradicionales y de mayor importancia dentro de off-road en Baja California Sur. Pues bien, amigos aficionados de mi parte, de parte de su amigo José Alfredo Polanco, ha sido como siempre un gusto estar llegando a todos ustedes por esos comentarios a través de nuestra página de www.elpatorojo.com. un gran saludo para Norman Ceseña, líder de todo el equipo, para Wilmer Smith también que como siempre estará con todos ustedes el día de hoy y pues bueno solamente invitarlos para que nos acompañe la próxima semana con más de esto que es la gran pasión del automovilismo fuera de camino, a través de nuestra página, de nuestro portal de www.elpatorrojo.com y lo esperamos aquí la próxima semana, hasta entonces, gracias.